Muchachos, eh, video nuevo el día de hoy, otro líder decidió hablar y decidió decir las verdades sobre Omega Pro <ríe> Algo que a mí me parece sumamente curioso, algo que a mí me parece notable Es que los líderes ahora sí ya están hablando la verdad sobre Omega Pro Ahora sí abrieron los ojos Ahora sí están diciéndole a la gente la verdad. Ahora, en este momento. No cuando todo el mundo estaba recibiendo dinero. Como lo hicimos nosotros. Que nosotros en este canal. Se habló de Omega Pro. Cuando todos los que eh, estaban a favor. Llegaban a poner comentarios detractores. Diciendo que lo que decíamos en este canal. No tenía bases. Que nos informáramos. Que no teníamos educación financiera, como que si ellos sí lo tuvieran. Que investigara mejor antes de hablar. Pero ahora todos estos eh, pseudo líderes deciden decir lo mismo que llevamos diciendo desde el año pasado. Ahora, muchos de estos líderes salieron de Omega Pro. Y están hablando de Omega Pro, no porque recapacitaran y abrieran los ojos, no. Algunos de ellos, probablemente, lo que hacen es eh, que como están resentidos, porque ellos no fueron los que tomaron la decisión de salirse, sino que eh, se pasaron para Valius, para cualquier otra compañía, empezaron a, a, a promoverla. Redes y Omega Pro decidió eliminarle su cuenta. Lo que sucedió eh, durante los videos que habíamos hecho de la cacería de brujas de Omega Pro, recuerdan. Pues muchos de esos líderes que les eliminaron sus cuentas ahora sí están hablando. Eh, no digo que sea el caso del chico del Audio, eh, pero no sé, es lo que yo opino ahora. Les voy a contar, antes de, de, de ponerles el audio y que ustedes lo escuchen, les voy a contar algo que, eh, que a mí, que, que tengo que decirle a todas estas personas de las que yo agarro información y la subo a mi, a mi plataforma. La gran mayoría, por no decir todas, están consultadas, todos mis videos están consultados con un abogado, es un abogado familiar de muchos años, de mucha confianza para mí, y que sinceramente yo he dejado de hacer algún tipo de contenido que yo iba a hacer, porque me dice Emanuel, no haga eso entonces si yo tomo un video un audio de una red social dígase Instagram dígase YouTube dígase Telegram que es una red social también Whatsapp donde hay un grupo de más de 20 personas, se considera red social, si no sería como un grupo más cerrado, eh, yo puedo tomar esos videos. Cualquier persona que tenga acceso a esa red social puede tomar esos videos. ¿Por qué? Porque se vuelven de dominio público y cualquiera puede opinar, tanto en formato escrito, como en formato video, como ves que lo hago yo. Cualquiera puede entrar a ese video, cualquiera puede entrar a ese audio donde está publicado en el grupo y comentar sobre ese audio. Lo que hacemos en este video es eso. Y todo está 100% aprobado por un abogado. Que de hecho él ve estos contenidos. Y cuando yo no le consulto un video, él me, me manda un mensaje y me dice Manuel, dijiste esto, esto y esto, trata de no hacerlo en, el, en un próximo video. Que eso llevamos desde que, se, desde que empezamos a hablar de Omega Pro. Al principio <ríe> sí cometí muchos errores, eh, pero para la actualidad ya él me ha ido entrenando, por así decirlo. Les digo esto por qué? Porque... Si yo hago un live en Instagram y el video que hay, si yo hago un audio, yo tengo que aceptar el derecho a replicar. Yo tengo que aceptar que van a haber personas que van a comentar cosas que me gustan y cosas que no me gustan sobre el contenido que yo hago. Y esto sucede en mi canal de YouTube. Ustedes pueden ver que al principio cuando Omega Pro estaba pagando todo el mundo llegaba a meter hate yo no eliminé nunca un comentario porque es de una persona adulta y madura entender que van a haber opiniones eh, diferentes a lo que yo opino sea bien o sea mal entonces después de esto que quería decirles muchachos yo sé que me extendí un poco ahora sí vamos a poner el, eh, el audio para que ustedes lo escuchen Tan bien Déjenme ver Espero que todos estén muy bien Mi nombre es Cristian Y bueno, saben que siempre He tratado de De ayudar, ¿no? A todas esas personas que Que quizás entraron en Omega Omega ha sido una gran escuela Omega, la verdad que es una de las compañías más longevas, diríamos, de este estilo, que existen, en sí. Eh, yo sé que han entrado muchas personas que ni siquiera tenían conocimiento de lo que es una criptomoneda. Eh, algunos eh, supuestos líderes ingresaban personas sin enseñarles qué es un exchange, qué es una wallet, cómo ese dinero llega ahí adentro. Eh, acá eso, eso es muy cierto. En, en Omega Pro hay mucho, mucho... Desconocimiento sobre estos temas. Gente que ni siquiera sabía que es una cripto, ni siquiera sabe que es un metaverso y se pone a opinar sobre eso. ¿Qué pasó con el metaverso? Ahora que estamos hablando de esto, ¿qué pasó con, con el metaverso de Pulse que estaban preparando? Ahí quedó. O sea, lo dijimos, el metaverso Omega Pro no existe, nunca existió. Lo que le enseñaron a ustedes, esas dos, tres imágenes era un juego de los Sims modificado. Era un mod. <risa> eh, ¿Qué pasó con Juan Carlos Reynoso, que está escondido en este momento? Que dejó de hacer sus llamadas corporativas. Y siempre pone la excusa que es que por motivos de traslado, por motivos de que X y Y. La semana tiene siete días para organizar un, una llamada de Zoom hay siete días hay 24 horas al día no puede ser posible que un CEO o un representante para Latinoamérica de una compañía con 3 millones de, de usuarios por no decir inversionistas eh, no pueda dar la cara en este momento. Que no tenga tiempo. Señor Juan Carlos Reynoso, si usted tiene tiempo para lavarse los dientes antes de irse a acostar, usted va a tener tiempo para hacer una llamada de Zoom. Eso no le quita absolutamente nada de tiempo. Encender la computadora, uy no, qué difícil. Abrir Zoom, uy no, qué complicado. Darle iniciar a la transmisión. Uy, no, eso es demasiado complicado. No, o sea, eso es algo totalmente ilógico que alguien de, de, que es representante de la marca se esté escondiendo. Me río de Janeiro. Entonces, <risa> entonces ya vimos que estas personas como Juan Carlos Reynoso y estos líderes se esconden Terminan, la gran mayoría, viviendo sus últimos días en Dubái Porque no hay ley de, de extradición Porque es un paraíso fiscal Y ahí no van a llegar a buscarlos Sigamos con el audio Me río de Janeiro <risa> Listo Hay ah, en otros grupos que tenemos También hemos ayudado a muchas personas a completar retiros Porque Muchos líderes habían desaparecido y ni explicaciones le daban y bueno, y acabo de ver eh, la nueva presentación de Go Global. ¿sí? Les voy a compartir mi opinión. Chicos, Creo que a muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir. Si ustedes tienen la presentación de Go Global, háganmela llegar para analizarla en el video de mañana. Eh, si tienen el PDF, a mi número de WhatsApp. Ustedes saben que yo eh, mantengo anónimo a todas las personas que me envían esta información. Eh, aquí está mi número de WhatsApp, abajito a la parte de mi logo, más 506 897 9988 me mandan un mensaje y lo analizamos en este canal ahora sí Sir, obviamente perso hay personas que han ganado mucho dinero con Omega y eso obviamente está en su habilidad de networker, me encanta que así sea no pero amigos, les voy a contar algo una compañía ¿sí? cuando tiene un producto una compañía, ¿no? Después de tres años y mantiene un producto durante tres años y de repente ese producto lo cambia sin sentido alguno. O sea, de re, primero un 70-30, después una Una cancelación por un hackeo, eh, una suspensión por un hackeo, después Pulse, ahora Go Global. Amigos, cuando una empresa no puede mantener su producto oficial, encima se encapricha. Bueno, ya le voy a explicar más adelante. Es porque no tiene liquidez, amigo. Es porque se está quedando sin liquidez. Cierto. Sí. Es una compañía que tiene muchos diamantes. En Panamá había cerca de 25.000 diamantes. Había más diamantes que clientes. ¿Cómo creen que le pagan a toda esa gente? Encima, la compañía se encaprichó en su momento, y lo voy a decir ahora, yo sé que el audio lo van a compartir, de no querer hacer un 5X. ¿sí? La compañía tiene un, tuvo, tuvo un sistema que no pudo sostener de que una persona puede ganar cinco veces más de lo que invierte. O sea, si vos invertís mil, puedes ganar cinco veces más durante 16 meses. Eso es insostenible y desangrante para cualquier compañía. ¿sí? Y la empresa se encaprichó en no querer cambiar eso. Entonces, como no quiso cambiar eso en un principio, después tuvo problemas de sostenibilidad. Y lo sigue teniendo. Por eso es que saca Go Global, saca PU... Vamos a ver, independientemente de que no quiso mejorar el Ponzi para que dure más, sigue siendo un Ponzi. O sea, eh, cada Ponzi utiliza diferentes estrategias para durar más, para durar menos, pero aunque dure 10 años, sigue siendo un Ponzi. Copulse, quedó abandonado Pulse. Quedó abandonado sacarlo, Pulse. Global, obviamente quedó, quedó abandonado el metaverso. Una, un gran marketing invierte mucho en marketing, jugadores de fútbol, Correcto. viajes y demás. Y eso es muy atractivo a los ojos de la persona. Pero amigos, yo siempre dupliqué lo mismo. Conéctense a la educación. Nosotros tenemos grupos donde enseñamos a que ustedes mismos pueden generar su dinero, a conectarse en la educación, a hacer aprender a hacer trading, a poder ganar 20, 30, 40 dólares por día por sus propios medios. ¿sí? No sigan fanatizados con algo que... Ahora, vamos, vamos a hablar un poquito del trading. Eh, si usted va a empezar a hacer trading, hágase a la idea de una vez que va a perder dinero. porque lo va a perder? ¿Por qué? Porque el mercado es muy volátil. Siempre va a estar cambiando. A veces está arriba, a veces está abajo, a veces está estático. Entonces, hay que saber operar. Para llegar a hacer trading, tienes que aprender y tienes que estudiar. Y el trading es una profesión, que no es nueva, agarró mucho popularidad en estos últimos 3, 5 años, pero esto existe desde hace, desde los años 90, inclusive muchísimos antes, esto es algo que eh, se lleva haciendo desde hace mucho, mucho, muchos años, y que... La diferencia actualmente es que eh, los traders pueden hacer operaciones de asentado. Pueden hacer operaciones muy muy, muy pequeñas. Antes para hacer tú un trader eh, o un corredor tenías que hacer operaciones eh, de mucho, mucha, mucha inversión. Entonces no era cualquiera el que lo podría hacer. Actualmente eh, lo puede hacer cualquiera. Eh, pero no porque lo pueda hacer cualquiera, quiere decir que va a ganar. Eh, eso era, bueno, ese era el comentario que les iba a decir. Sí o sí van a perder dinero y tienen que estar preparados para eso. Tienen que tener un colchón de dinero para eso. Está tirando manotazos de ahogado porque no saben cómo hacer para pagar lo que tiene que pagar y no sé si lo va a pagar. Miren, le digo con una mano de corazón: todas estas cosas de desesperados, y con sistemas de vuelta insostenibles De vuelta insostenible Pues insostenible una compañía pague 10.0 mil dólares semanales Es insostenible ¿Entiendes? Entonces no explican la parte de sostenibilidad No explican absolutamente nada Salen con un plan nuevo Donde tenés que poner 100 dólares Para entrar no, Completamente una locura Pero bueno, yo sé que no les va a gustar a muchas personas Esto Pero es mi opinión, siempre... Y la cara siempre prendí la cámara, siempre mostré mi cara y dije lo que pensaba sobre esto. Con respecto al broker, el broker no es broker, le han puesto ese nombre de moda. Es una página creada eh, porque la página oficial tenía problemas, ¿sí? pero nunca va a ser operativa esa página. No puede ser operativa porque es una página creada con WordPress. ¿sí? Yo soy creador de páginas y esa página se hizo en dos días. Nada, es, esto es lo mismo ¿Cómo funciona el broker? Bueno, esto es lo mismo que un crucero eh, Un crucero se esté averiado ¿no? O se esté por hundir Bueno, no quiero decir que se esté por hundir Pero esté averiado y, y las personas Para reparar ese crucero los tienen que poner en botecitos ¿Sí? En un salvavidas Bueno, el broker es como eso El broker no, no puede tener dirección El broker no puede ser operativo Solamente funciona para hacer un KIC De verificación de personas ¿Sí? Para hacer filtros, para hacer filtros y más filtros y más filtros. En toda esa cantidad de filtros hay personas que se van quedando por el camino. Hay personas que rebotan, hay personas que no le aprueban. los Y recursos. lo hacen con ese propósito. Hay grandes inversionistas que invierten millones de dólares, ¿no? Suponte que un inversionista invierte un millón acá, un millón acá, 10 mil dólares acá, 50 mil dólares acá, ¿eh? y en Omega... No, un inversionista de ese, de ese calibre que invierte 50 mil dólares no va a estar pasando información, data, todo de su patrimonio para que le devuelvan el dinero no ese manda ese dinero por perdido entonces en este gran filtro que están haciendo lo que hacen realmente es que pagarle a menos personas no si hay un 100% de personas le terminan pagando un 20% porque en ese 100% Va a haber muchas personas que no entienden cómo se usa el internet... ...que no saben cómo completar un PDF... ...que no saben lo que es un exchange... ...hay inversionistas que no se van a estar mandando datos... ...entonces van quedando personas por el camino... ...y así logran pagar menos capitales... ...así funciona, amigos... ...entonces, no es que quiera hablar mal de la compañía... ...le agradezco, pero hasta acá llegó Omega... ...si, ¿sí? hasta acá llegó... ...no pueden lanzar una nueva compañía... ...sin ni siquiera haberle pagado a la gente... Lo que dejó por el camino. Y sin siquiera hablar de Forex. ¿Qué van a hacer con Forex? Aunque obviamente se sabe que nunca nunca hacían trading. no Se apoyaron en el sistema de compensación que tenían. Pero bueno, esa es mi opinión, amigo. ¿Terminó? Sí. Chicos, eh, la verdad, todo lo que dijo este chico ya lo hemos hablado en este canal previamente. Eh, recuerden que nosotros le dijimos a muchos de ustedes que están viendo y que fueron afectados Saquen su dinero ahora que pueden Muchos no quisieron hacer caso No es que me falta un mes Sáquelo ahora que pueden No es que dentro de tres meses ya voy a completar Sáquelo ahora que pueden eh, Hay lecciones que uno tiene que aprender en la vida Todos nosotros tenemos que aprender lecciones que por culpa de nuestra propia imprudencia, por, por culpa de, nuestro, de nuestra propia necedad, nos cuesta. Y todos hemos cometido ese tipo de errores. A veces nos cuesta eh, emocionalmente, a veces nos cuesta económicamente, a veces se pierden relaciones familiares, de pareja, lo que sea, pero todo en esta vida tiene una consecuencia... Y a veces nuestras propias acciones generan consecuencias negativas a nuestra vida. Y todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso. Entonces, gente, eh, lo importante aquí es una vez que usted cometió ese error, una vez que usted cometió, eh, perdió dinero, asegurarse de que este error usted lo haga una sola vez. En su vida. No volver a perder. A mí me preocupa realmente. Que actualmente. Hay mucha gente que perdió dinero en Omega Pro. Y ya está buscando otro Ponzi. Según ellos para recuperar. Según ellos para. Lo que perdieron en Omega Pro. Me paso para acá. O sea. Es gente que de verdad. De verdad. Todavía. Tienen que aprender de una manera más dura. Pero si usted con esta experiencia aprendió y con esta experiencia usted puso las barbas en remojo y usted dice no, realmente este tipo de compañías que me ofrecen una inversión, un retorno de inversión milagroso, que prometen que mi, mi capital se va a aumentar tres veces en año y medio, en 18 meses... Todo ese tipo de compañías son un esquema Ponzi porque realmente eso no existe dar su dinero sin usted hacer nada no existe ahora o oh, hay otro esquemas bons y más complicados donde te dicen es que tienes que ver anuncios es que tienes que hacer esto tareas diarias un una obra de teatro montada para ocultar el pozo. Chicos, eso era lo que les quería, les quería mostrar en este video. Eh, nos vemos mañana en el video de mañana. <ríe> Chao, chicos. Patrañas.